Desde hace tres días, residentes en la organización primaveral de esta ciudad impidieron la entrada al matadero municipal a modo de protesta, exigiéndose la condición de las calles. Aseguraron, antes de tomar la decisión, solicitaron a las autoridades la intervención sin que éstas acudieran a su llamado. Nosotros estamos reclamando de largo tiempo porque nos ofrecen y nos ofrecen y no nos cumplen. Entonces nos tienen como... ...como una basura... ...y nosotros no queremos violencia... ...porque nosotros pagamos por no tener violencia. La problemática de aquí es que ya aquí estamos cansados... ...de andar en el fango, de fanguial. Y queremos, estamos en esta reunión porque queremos... ...que nos resuelvan con acera y con tenis. ...y calle, completo ...porque ya esto tiene casi 20 años de fundado ...y nosotros estamos cansados de, de ir al ayuntamiento... ...de hacer reunión... ...y nada, no tienen como animales... El reclamo de nosotros eh, viene desde hace tiempo. Nosotros hemos ido 14 veces al ayuntamiento y hemos traído aquí la presencia de cuatro veces a la encargada de desarrollo y planificación y a Juan, uno de ellos también, eh, y han visto las condiciones. Las condiciones de la calle de la primaveral la han causado los camiones que entran hacia el matadero, matar los, los, los, los animales, y nosotros hemos ido buscando una resolución de concertación, de diálogo, Anda el alcalde, nunca lo hemos podido ver, no cogen los teléfonos, no dan cita para, para que nos vayamos. Cuando vamos a la cita, él, él nunca está. Luego de una reunión con los residentes y la mediación del director regional de la Policía Nacional, se efectuó un encuentro con el alcalde de este municipio de San Francisco de Macorís, en donde acordaron dar un plazo de 10 días para que inicien los trabajos en las vías. Una obra que va a ser licitada va a subir al portal, vamos a licitar unas 65 obras donde están ellos incluidos parece ser que ellos desconocían que teníamos pendiente a, al primaveral y entonces le tenemos aceras y contenes luego que hagamos las aceras y contenes vamos entonces a arreglarle sus calles con un buen material que tenemos que ya ellos lo conocen eh, que lo estamos aplicando en diferentes comunidades Joan Cordero NPM, su noticiero regional